que un medio de comunicación había expresado de que uno de mis hijos era lo que estaba involucrado en esa acción vandálica, pues nosotros aprovechamos este medio y esta oportunidad que ustedes nos brindan para desmentir esa falsa acusación que quizás alguien por, con la intención de hacer daño, pero eh, nosotros no pensamos eh, hacerle caso a eso porque la gente me conoce, pero muchas personas preocupadas nos han llamado y eh, nosotros tenemos que dar la respuesta. hijos entonces de relación con con el liceo? Bueno, mis hijos tienen eh, ideas muy progresistas, eh, que han, a, a base de la, su preparación, su estudio, su independencia, ellos tienen sus ideales, pero no forman parte de, de instituciones vandálicas como esa que se prestan a esos desórdenes.